Les platico de fantasmas en las carreteras. Unos son mentales y otros son reales. Pues dicen que los choferes cuando llevan muy cansados ven algún edificio de pronto en medio de la carretera y que tienen que enfrenar. O sea, el cerebro les está avisando que tienen que descansar. Entonces ven alguna vaca o alguna casa o algún avión o lo inimaginable, porque el cerebro les está avisando que pues deben de descansar, ¿no? Pero hay otros fantasmas reales en las carreteras. Algunos platican que en las cumbres de Orizaba a veces alguna mujercita pide el aventón, la suben, sobre todo traileros, de que cuando van a llegar a su destino ya no, el que les dijo ella ya no va con ellos. Hay otros todavía más. Más testimonio. Me platica un amigo, Mateo Hernández Calderón, colega locutor, que venían de Paraíso, agarraron a un camino más corto, pues, ¿no? Para llegar a Villahermosa, para salir a Condoacán o a Jalpa, para llegar a Villahermosa más pronto. Cuando venían en el camino y vieron un bulto blanco, pero empezó a crecer el bulto, a crecer, a crecer, hacia, hacia lo alto, dos, tres, cuatro metros. Y ellos tenían que pasar por ahí, venían en el carro y ese bulto estaba delante de ellos. Y pues con miedo y todo, pero pues tuvieron que pasar. Venían bien, él me dijo, veníamos bien, o sea, no, una... porque a veces de joven, bueno, uno brindaba por ahí, pero venían bien cuando ven ese bulto así enfrente, y que iba creciendo el bulto, eh, pues se siente horrible. Me platicaba mi hermano Pepe, él vivía en Houston y venía así lado, pues a veces cada año, a veces cada dos años según, pero pues ya ve cuando llegan ellos se traen su carro por les gusta llegar a su pueblo en su carro después de que se van con una mano atrás y otra adelante, bueno, pues les gusta regresar en su carro y él venía en su carro de Houston a Silao Guanajuato que salía en la tarde más o menos de Houston y le tocaba estar cerca de San Antonio ya, pues ya oscuro pues, ¿no? San Antonio, Texas la carretera entre Houston y San Antonio, pues ya, ya era más tarde, a veces se quedaban por ahí. Pues usted sabe, tienditas en las gasolineras, el refresco, el café, etc. Y ya, ya pasaban tarde cerca de San Antonio. Se le paraba el carro de pronto cuando venía en la carretera. De pronto, pam, se quedaba muerto el carro y se paraba el carro, se detenía el carro. Una vez, bueno, pues la bujía, el cable del acumulador, etcétera, etcétera. Este, se bajaba a ver qué era, checaba con calma, todo oscuro ya en la noche. No sabía qué había alrededor. Se volvía a subir y le daba el llavazo al carro, ¡Bum! arrancaba y vámonos. Qué raro decía este, qué raro. Llegaba sin lado, primero ni en cuenta lo tomaba, ¿no? Pero sí le pasaron dos o tres veces en el mismo lugar. De pronto, ¡pum!, el carro se apagaba y dejaba de funcionar y se tenía que bajar a ver qué era. Hasta que un día salió más temprano de Houston. Algo le latió, pues, ¿no? Salió más temprano de Houston y todavía temprano con sol pasó por ese lugar donde se le apagaba el carro. Todavía más temprano. Y empezó a ver a los lados mi hermano Pepe y vio que había un panteón. <risa> donde se le paraba el carro, donde se tenía, el, detenía el carro. ahí enfrentito había un panteón. <risa> o sea que. Algún, quizás un nene travieso, no sé qué, le detenía el carro, le paraba el carro y mi hermano se tenía que bajar ahí. Pero cuando voltea hacia su derecha y ve que allí había un panteón, dijo, vámonos. Y nunca volvió a pasar de noche mi hermano ya por ahí. <ríe> Salía más temprano para pasar más temprano por ahí por enfrente del panteón. Verídico, ¿eh? Como decían en la tele, aunque usted no lo crea. <risas> Ay, ar, Arri de gem. Hola, dice: A mí me da miedo viajar en carretera. Pues sí, mijita, porque como quiera que sea, pues. Ah, dice: Por tanta delincuencia organizada que hay en México. Sí, mijita, tienes razón. Ahorita, por ejemplo, no he podido yo ir a Guanajuato porque el pasaje en el avión es muy caro y en camión, bueno, pues da pendiente, ¿sí? Mendi B.G. Hola, buenas tardes. Mendi, un saludo cordial. Bueno, yo creí al, también por los fantasmas porque pues, ya no sabe uno. Por un lado los fantasmas y por otro lado los que asaltan en la carretera, pues doble pendiente, ¿no? Saludos. Arri y Mendy B.G. Estoy en Villahermosa, Tabasco, Mendy. Un saludo cordial para todos ustedes. Que Dios los bendiga. Y así mi hermano Pepe ya nunca volvió a pasar de noche ahí frente al panteón. Na, por nada del mundo. Me da gusto saludarlo. Buenas tardes, Mendy. Que Dios los bendiga a todos, ¿eh? Los quiero mucho, gracias por, por escucharme. Me distraigo, se distraen que lo estén pasando bien. Fue el grito, antier ya lo del grito. Recuerdo de niño, fui a un grito, celebración. Mi papá venía de muy allá. Saltillo, Coahuila, Mendy. Por allá pasaba mi hermano también rumba a Houston. ¿eh? Las carreteras muy anchas, anchas rumbo a Saltillo. Sí, mijita, saludos, Mendy, que Dios los bendiga. Entonces el 15 de septiembre mi papá me llevó a ver lo del grito. Harry de G, dice yo, en Querétaro. Precioso Querétaro también, ¿eh? indiscutiblemente. Colonial y buen soldado. <risa> Gracias, Arnie. Fíjate, Saltillo, Querétaro, mi hermano en Houston, mi familia en Guanajuato, yo en Villahermosa, Tabasco. O sea, somos un show, ¿eh? andamos por todos lados. Por el deseo del grito, mi papá me llevó al grito, tendría yo ocho años. Pero no pasó al jardín, no pasaban al jardín, porque venía de muy allá, de tiempos antes de la Revolución, cuando los pobres no pasaban al Zócalo en México, al jardín, o como se llame. Por eso mi papá, cuando me llevó al grito, se sentó afuera de una tienda de la banqueta, enfrente del jardín, y de ahí vimos el grito, comiendo semillas y cacahuates porque así era todavía la diferencia de las clases sociales cuando yo era niño. Y los papás más porque venían de muy allá. Mi papá de 1890, 1890, pues cuando la Revolución Mexicana ya tenía 20 años, ya venían de muy allá. Luego la seguimos. Harry, saludos. Mendy, me da gusto saludarlos. ¿eh? Saludarlas, saludarlo Veo su pueblo, no crean que no, cuando me dicen de dónde son, veo su pueblo aquí, porque recuerdo de cuando he pasado por ahí. Todo México es hermoso, precioso. Que Dios los bendiga y hasta la próxima, si Dios nos da oportunidad.